Muy buenas tardes amigos y amigas, mi nombre es Silvana Muñoz, vengo a contarles mi experiencia desde que soy miembro de la organización Luciferina Semillas de Luz. ¿Cómo era mi vida hace cinco años atrás? Mi vida era una vida llena de necesidades, pues soy madre soltera y muchos se identificarán conmigo, cuando uno tiene hijos uno tiene que pasar demasiadas necesidades, eso me pasaba a mí, yo era una persona que no tenía estabilidad ni emocional ni económica, y era ocho días donde una tía, ocho días donde una hermana, ocho días donde mi mamá, ocho días donde mi primo. Y así me tocaba, me la pasaba robando como un En ese entonces alguien me habló de Víctor Llanos y de la organización Luciferina Semillas de Luz. Decidí yo contactarlo y desde ese momento ha cambiado totalmente mi vida. Hoy en día tengo mi apartamento, tengo mi carro, tengo mi estabilidad emocional y también mi estabilidad económica. En esos momentos de pandemia donde mucha gente se está preguntando ¿qué voy a hacer para pagar la renta? ¿qué voy a hacer para mercar? ¿llegaron los servicios carísimos? ¿de dónde voy a sacar? si no estoy produciendo, no puedo salir a trabajar ¿de dónde va a pagar la colegiatura de mi siglo? porque muchos los tenemos en colegios privados y también representan gastos así ellos no están haciendo acto presencial decido yo ser parte de la organización y me cambió totalmente, totalmente y en esta oportunidad quiero venir a invitar para que ustedes sean parte, para que cambien su vida, para que sean ustedes quienes estén acá un testimonio por voluntad propia. Y para que se den cuenta que la mayoría de gente que sale hablando mal de Víctor Damián Rosso y de la organización Luciferina Semillas de Luz, lo hacen sin ningún fundamento. Son personas que nunca han venido al templo, son personas que nunca han tenido ningún contacto con Víctor Damián Rosso y únicamente salen así para coger fama, para sobresalir ¿Okay? entonces yo me voy a hablar desde mi experiencia propia cambió totalmente mi vida soy acreedora, eh, soy miembro de la organización me siento una mujer feliz, una mujer completa económicamente no me hace falta absolutamente nada Emocional, tam emocionalmente tampoco haga usted parte de esta hermosa organización haga un pacto con el diablo haga un pacto con los pero desde de la mano de Víctor René Rosso. En muchas partes sale demasiada gente invitándolo, yo lo hago, yo le vendo la oración, yo hago esto, haga este ritual, haga esto y haga lo otro. Pero al final de cuento a ustedes, se terminan de otra que es una total estafa que es totalmente mentiras. ¿Por qué yo le hice caso a Víctor René Rosso? Porque es una persona que lleva una trayectoria increíble. Es una persona que le dio la vuelta al mundo eh, con el templo tiene, tiene con qué sustentar lo que dice, tiene con qué sustentar, tenemos un lugar donde uh, ter, tener, darle adoración a nuestro padre Lucifer, entonces yo, lo, yo le hago la invitación a que lo contacte, a que cambie su vida, que se, no se deje llevar por lo que los demás dicen, por la mala publicidad, únicamente les puedo decir que sean parte eh, y que lo pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla, al 315-630-4823 y al 320-696-2816.